Néstor Flores reportando para los Osobrosos, hoy tenemos una pregunta para ti, prepárate. Caballero, el Black Friday, ¿qué día es? El Black Friday hermanito es el 29 de noviembre, pero nosotros arrancamos de esta semana Activo, estamos activos, que quede ahí lo que tú quieras. Díselo ayer, Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Repite conmigo, Black Friday. Black Friday. Ya saben que lo que... ¿Qué día es Black Friday? El Black Friday viene siendo ya el próximo viernes, que la gente comienza... Aprovechar los especiales, la tienda que le dan eh, la mitad por ciento, si un tenis cuesta dos mil, le dan mil pesos. Eh, diga la, a la gente que viene Black Friday. Eh, ellos vienen Black Friday para todo el mundo, que van a comprar... Repítalo, Black Friday. Black Friday para todo el mundo. Ya lo saben. El día, ¿qué? El 30, no. ¿Qué día es el Black Friday? Yo, yo no sé. El eh, viene negro, no sabe cuál es. Eh, viene negro. Black Friday, dígalo. El viernes. Pero dígalo en inglés. Black Friday. Blafa. Black Friday. Conmigo. Blafa. Black Friday. Repita conmigo. Hey black Friday. Black Fla. Gracias. Espérate. Espérate, yo sé. Hey, no me el sábado. No sabes. Black Friday. Eso pasó fue en esta el, semana. El viernes. El viernes negro. Dígalo, Black Friday. El viernes es el viernes, negro. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. ¿Qué día es el Black Friday? Viernes 23. Muchas gracias. En los vegetales ya empezó desde ayer el Black Friday. Está, está todo a mitad de precio. Está nítido todo aquí. Está todo de 50 a 25 está aquí hoy. ¿Dice ahí, Black Friday? No, este es Inepre aquí, lo que vende más barato. Esto lo patrocina Danilo. No sé, ¿de qué usted me habla? El Black Friday, el Viene Negro, ¿qué día es? Oh, yo no sé qué día es. El Viene Negro. El Viene. ¿De especiales? Claro. Nosotros tenemos muchos especiales aquí. Eso hay Black Friday. Black Friday. Ay, ay, ay. ¿Qué día es el Black Friday? No me recuerdo bien. El Viernes Negro. ¿Qué día es? Ah, pero es el Viernes Negro. Es ¿Qué día el es? El Viernes. ¿Negro? Negro. ¿Pero dónde que va? El Black Friday. Black ¿Cómo, ¿Cómo es? Black Friday. Ay, ay, ay. Black Friday. Yo no sé qué día es. Sí. Mentira, el negro de este último mes. Este viernes viene ahí, no bulto. Ah, pues sabe, ah, no bulto. Esto fue la pregunta del día, Black Friday para los osobrosos. Reportó Néstor Flow.